Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. En este video les compartiré el significado de soñar con borregos. A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con Borregos indica que estás pasando por una situación dura en tu vida, ya sea la ruptura con una pareja, el despido de un trabajo, la mudanza a una nueva ciudad o cualquier circunstancia impactante. Sin embargo, dependiendo del contexto, esta visión puede adquirir diferentes interpretaciones. Soñar con un borrego Soñar con un solo borrego se relaciona con empoderamiento, con la capacidad de ser autónomo e independiente. Y este sueño nos dice que estás pensando en ti mismo, ocupándote de ti y de tus propios asuntos y utilizando ese tiempo para explorar nuevos caminos. Soñar con un borrego blanco, augura momentos no tan gratos, posiblemente algún conflicto familiar de pareja o con algún familiar o amigo muy cercano, en cuyo caso la pelea te mantiene intranquilo ya que no dejas de pensar en ese mal rato y te la pasas pensando en cómo solucionar dicha situación. Soñar como regos bebés Indica que tienes problemas contigo mismo Ya que estos jóvenes animales suelen ser relacionados con malos hábitos en diferentes aspectos Como mal comer y la mala higiene personal Así que esto podría servir para corregir lo que puede estar mal con tu vida Y preocuparte por ti mismo antes de que alguien vaya a darse cuenta de tus errores y te vaya a juzgar Soñar con borregos pequeños, podría interpretarse como que eres una persona muy tranquila y relajada que suele disfrutar de la vida y de los pequeños detalles y que puedes compartir sin problema de tus riquezas con otros porque sabes que tendrás más bendiciones en tu vida compartiendo. Soñar con muchos borregos Ver muchos borregos en tu sueño simboliza la honestidad, humildad, nobleza y fortaleza Ya que son animales muy tiernos, pero a su vez animales muy fuertes Porque siempre se ven expuestos a muchos riesgos Y esto dice que de igual manera tú también tienes la capacidad de hacerle frente a cualquier circunstancia Soñar con borregos cafés Simbolizan la diversión y la espontaneidad ya que son animales muy juguetones por lo que si sueñas con ellos poses un espíritu muy joven con muchas ganas de experimentar y de disfrutar la vida. Soñar con borregos gordos representan un equilibrio en tu vida de abundancia, pureza, vitalidad y armonía en la que si estás yendo por el buen camino seguro tendrás buenos resultados en tu vida y en tu entorno. Soñar con borregos y vacas Es indicador de abundancia, riquezas y buenas noticias Porque te has esforzado en recibir lo que mereces y cada día luchas por conseguirlo Soñar con borregos agresivos Podría ser una mala señal de algo que te está perturbando Posiblemente malas decisiones que están ocasionando malos resultados Se recomienda pensar en las cosas que te encuentras haciendo Porque quizá estás en malos pasos que te están ocasionando esa intranquilidad Soñar con borregos con cuernos indica que tienes la capacidad de adaptarte muy rápido a cualquier circunstancia y puedes desempeñar cualquier función que se te haya asignado sin ningún inconveniente. Soñar con borregos muertos, indica que te sientes inseguro o atacado en cualquier ámbito en el que te desenvuelves, ya sea porque alguna persona quiere robarte tu puesto de trabajo o aprovecharse de ti, así que mucho ojo y prepárate si es necesario defender tus derechos e ideales. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.